Un fraternal saludo. La idea es estar cada vez de manera más frecuente, así para que puedas eh, eh, pues acudir a estas citas periódicamente y también para que lo puedas compartir, pero fundamentalmente reflexionar. Estamos en una semana en la cual la gente muchas veces, de manera no muy profunda, se acuerda de la madre tierra, se acuerda de. De que hay un planeta que habitamos, que sin ese equilibrio dinámico que supone los flujos y reflujos energéticos en la llamada biosfera, eh, pues no sería posible la vida. Paradójicamente se está destruyendo la capacidad de la Tierra de mantener vida en su seno. Pero fíjate que hay detrás, hay un paradigma, hay un modelo, hay un estilo de vida modelos de desarrollo, de progreso, podríamos decir, alguna vez lo dijimos, ya un poco más de progreso y estamos perdidos. Es decir, eh, en tiempos como estos, que se habla de eficiencia, de eficacia, de excelencia, en tiempos como estos, donde cada uno se capacita básicamente para la producción o el consumo, donde se mide, el éxito en parámetros estrictamente externos, no de calidad de vida, no de calidad de la naturaleza, de equilibrio en el entorno biológico en el que estamos, sino y básicamente un éxito a secas así, expresado en logros financieros en tiempos como estos, ante un modelo de civilización que preconiza el individualismo, el egoísmo, el yoísmo. En tiempos como estos, donde incluso aparece una especie de espiritualidad, entre comillas, centrada en uno mismo y en pasarse la vida mirándose el ombligo, así una especie de burbuja que nos exime de enterarnos lo que está ocurriendo, es importante preguntarse. ¿Cómo estoy frente a todo esto? Hay algunas certezas eh, innegables, hay algunas situaciones eh, indisimulables. Se está devastando la madre tierra, pero ocurre que los que la destruyen se están formando en cursos de eh, superación personal, están haciendo neuromarketing, están con mentorías y con asesorías que les permite ser cada vez más eficientes, pero eficientes en, en estar devastando el planeta, en estar logrando niveles eh, sorprendentemente peligrosos de devastación, de destrucción. Mucha gente que ha estado convirtiendo el Amazonas, hogar de tanta vida, incluyendo de diversas culturas milenarias, han estado convirtiendo en desiertos verdes, en monocultivos, solo poblados por plagas. Esa gente también está capacitándose en todo esto que termina haciéndole juego a un modelo depredador. Creo que son estas cosas también que tenemos que ir considerando en este supuesto llamado Día de la Tierra. Para nosotros, el Día de la Tierra todos los días. Es más... Para nosotros, cuando hablamos de la tierra, cuando hablamos del planeta, no estamos hablando de algo que está fuera de nosotros. Nosotros somos el planeta. Como aquel abuelo Mapuche que una vez dijo, soy tierra que camina. Como ese otro hermano de la selva que una vez dijo, nos están cortando, hablando, nos están matando, hablando de los árboles. Y él se señalaba a sí mismo. Estas son cosas que tenemos que pensarlas, que analizarlas. No es cuestión de poner una declaración pintada de verde, para quedar bien, para estar en vigencia, para tener un perfil ecológico o para vender más con ese eslogan de orgánico ecológico. Creo que todo esto es mucho más profundo, hay que repensar nuestra forma de vivir, hay que repensar los modelos de progreso, de desarrollo y quizá hay que aprender a vivir. Nuestra opción es esta, nosotros estamos seguros que se trata urgentemente de aprender a vivir, desde aprender a relacionarnos con la madre tierra entre nosotros, con uno mismo, pero respecto para que creo que en tiempos como estos mucho puede aprender la civilización occidental de nuestros abuelos indígenas, de la montaña, de la selva, gente que aún camina silenciosamente por los senderos de la vida, pensativo, quizá con nostalgia de todo lo que antes habían visto, en especial sus abuelos, y que ahora pues eh, está siendo lamentablemente devastado. Días como estos son muy importantes para que vayamos más allá de la apariencia, más allá del barniz ecológico y nos atrevamos a pensar incluso en contra de lo que creíamos, de lo que pensábamos y de la forma como estamos viviendo hasta ahora. De esa manera, el Día de la Tierra no será un día más hipocresía incluida, sino un espacio de reflexión que pues, nos permita detenernos, preguntarnos, dudar, repensarnos y tomar algunas decisiones eh, y traducirlos en un nuevo estilo de vida. Para que lo pienses, para que lo compartas y además para que sigamos reencontrándonos, estaremos con más frecuencia por esta vía, gracias